Bienvenidos a otro video aquí en mi canal de YouTube En el día de hoy vamos a hacer algo demasiado diferente, la verdad Vamos a hacer una transformación La verdad, nunca he hecho este tipo de videos, para ser honesta Creo que este es el primero que voy a hacer Y estoy un poco nerviosa Porque no sé cómo va a resultar esto Y, no sé, es bastante raro Pero, la verdad, sentí la necesidad Y quería mirar, como descubrir qué pasaba eh, durante esta transformación y cómo me vería si yo fuera una ABG. Asian Baby Girl o Asian Bad Girl. Les voy a leer directamente lo que dice el significado. Uh, dice es una mujer asiática que tiene demasiados piercings en las orejas, en el estómago, en los labios tienen cabello abundante a veces tienen um, capul o flequillo y suelen utilizar extensiones tienen tatuajes, uñas muy largas en realidad son como varias cosas que incluyen aquí, así que hoy vamos a hacer esta transformación, estoy bastante ansiosa porque no sé cómo va a salir pero la verdad quería probarlo, quería hacerlo, esto no es con el fin de que yo me quiera convertir en otra persona que no soy no, sino es algo como más de por diversión, así que ya tenemos absolutamente todo y vamos a comenzar con las cosas como más importantes uh, ya tenemos las uñas, no están tan largas, pero siento que funcionan y pues estas son las uñas que normalmente yo utilizo ahora vamos a continuar con los lentes de contacto bueno, aquí los tengo, miren están nuevecitos, vamos a abrirlos por primera vez el día de hoy estos son de TTDI y estos son en color Queen Blue. Lo que me gustan de estos es que también tienen prescripción. Yo soy, mejor dicho, muy ciega. Si no utilizo lentes de contacto o gafas, no veo absolutamente nada. Pero ya me quité los míos. No veo nada. Sé que la cámara está enfrente mío porque pues ahí veo que está, pero no, nada más. Ok, no. Listo. Ahí están mis nuevos ojos y veo, veo, veo muy bien bueno amores, ahora vamos a cambiarnos la blusa porque obviamente esto nada que ver, o sea, es como una tie-dye pero eh, voy a utilizar algo como más apropiado para el asunto eh, conseguí, bueno, este ya lo tenía incluso, esto es de Shane esto es como un toxito, chirriquitín Creo que ya lo habían visto en el video de los villanos de Disney, pero si no lo han visto, se los voy a dejar por aquí por si no lo han visto. Y también tengo como esta blusa, que es como blusa no blusa, porque es como transparente en malla. Mirenla, es así, tiene como un huequito en la mitad, es súper bonita, así que me voy a cambiar esta. Vean, o acá ya me aleje un poquitico. Este era el topsito que les estaba mostrando al principio. Y esta es la blusita en malla. Ahora voy a comenzar con el cabello. Yo creería que sería bueno. Eh, normalmente ellas tienen extensiones, así que creo que me voy a poner mis extensiones. Vamos a seguir poniendo el resto. A ver qué pasa. Entonces, vean, aquí ya tenemos el cabello. Y... Eh, Siento que voy a arreglar un poquito la parte de arriba. Bueno, amores, voy a arreglar este desorden aquí arriba con esta plancha. Esta es la Nano Titanium de Baby Lips Pro. Les dejo toda la información abajo. Lo que voy a hacer es quitar un poquito el frizz en la parte de arriba y darle un poquito como de forma a las puntas y listo. Listo, amores, ya creo que estamos un poco más cerquita y vamos a maquillarnos, obviamente ahorita vamos a arreglar el resto del cabello pero no lo quiero tocar por ahora lo voy a terminar al final y al final también con los tatuajes por ahora voy a comenzar con estos tapes o una cinta prácticamente que hace un lifting um, y los quiero utilizar porque quiero alargar un poquito los ojitos hacia atrás Obviamente muchas personas van a decir, pero no utilices eso, pero no sé qué, pero es que la la la, no dice que no te querías cambiar. Sí, pero la, la idea también es divertirme. Así que hoy quiero utilizar esto a ver cómo nos va. Tengo que hacer el lifting desde aquí, porque igual siento que es más como el ojo. Y lo voy a pasar por debajo de las extensiones hasta atrás. Si no ven, bueno, va o sea, a la diferencia tu vida. Bueno, amores, vamos a comenzar con el maquillaje y va a ser algo muy sencillo, honestamente. Lo primero que tienen que hacer es cepillar hacia arriba las cejitas para crear como ese efecto de bushy brows y no nos queden tan delgadas. Si ustedes ya han visto mis videos, utilizo laca y un secador. Y lo que a mí me gusta hacer es limpiarlas con agua micelar para quitar el exceso de laca que nos pueda quedar. Voy a continuar con esta cerita pomada para las cejas, estas es de Sleek Makeup y voy a utilizar un color bien oscurito para que se vean bien marcadas y si se dan cuenta la forma de la ceja es más hacia afuera, no tiene como un arco definido. Listo, amores, vamos a continuar con la base. Esta base de Makeup Forever me encanta porque es de full cobertura y la piel realmente se ve espectacular. Tengan cuidado de tapar muy bien el tape que pusimos para que. Todo se vea como uniforme. Este es el primer que utilizo o la base para mis párpados y me gusta también utilizarlo para delinear muy bien mis cejas. Me parece que se ven espectaculares y dan un efecto más definido. También les recomiendo aplicarlo por todo el párpado con una esponjita. Esta es la paleta de sombras que vamos a utilizar, la verdad tiene que tener un color como un poquito tierra, que sea naranjita porque vamos a lograr un maquillaje muy natural y la idea es que puedan utilizarlo para alargar muchísimo más los ojos. Si se dan cuenta yo apliqué un poco de alineador negro para darle un poco de dramatismo al maquillaje y los ojitos se van a ver mucho más alargados y ese es el efecto que queremos lograr para esta transformación. Estas pestañas son una de mis favoritas de Lashylicious y si se dan cuenta tienen pelitos largos y cortos, largos y cortos intercalados y esto les va a generar un efecto más alargado. Creo que lo he repetido mucho, pero esa es la idea de esta transformación. Vamos a aplicar un poco de corrector y este es el de Neutrogena, creo que es también de mucha cobertura y no queda como manchado después de un tiempo, así que se lo recomiendo un montón. Esta es la paleta de rubor de Alamar y siento que estos rubores son perfectos, perfectos porque también son como un poco brillantes y crean un efecto espectacular en la piel. Obviamente no podía faltar el labial de Rare Beauty de Selena Gómez y este está increíble y hace match perfecto con el tono de mis ojos. Ya para terminar vamos a utilizar esta paleta de Catrice por Eman. Es de iluminadores y voy a utilizar el tono más clarito. Listo, amores. Ya terminamos el maquillaje. Me encantó, divino. Tal vez, no sé, estoy pensando si ponerle un poquitico de sombra... Más cafecita aquí abajo, pero creo que no Voy a utilizar este aceitico Que es para el brillo, para que se vea mucho más sedoso Y también lo pueden utilizar en sus extensiones No se les va a dañar absolutamente nada Y el cabello se va a ver mucho más brillante No se les va a enredar tan fácil Se va a ver sedoso A mí me gusta aplicarlo por todo el cabello Un poquito más de forma, como les iba diciendo antes Listo. Bueno, amores, ahora lo que voy a hacer es ya lo último, son los tatuajes. Pero yo aquí pensando, esta camisa no me va a servir mucho porque no se van a notar tanto por lo que es de malla. Entonces yo creo que voy a tener que cambiármela. Y luego, no. bueno, amores, me quité simplemente la mallita. Y lo que vamos a hacer ahora es poner los tatuajes. No tengo muchos, la verdad, pero yo creo que pueden funcionar muy bien. Bueno, tengo dos, básicamente. Tengo este, que es un dragón, y este, que es como una... La verdad no tengo la menor idea de qué es esto. Y me costaron como un dólar con algo, son bien fáciles de colocar. Los vamos a abrir. Y lo que van a hacer es, este tiene un plástico por encima, entonces vamos a aplicar bastante agua a la toallita. A, a ver, un favor, entonces tú lo vas a sostener ahí. ¡Ey! Listo. Esperemos que esto haya pegado bien. Le hacen bastante presión. Que tenga mucha agua. La verdad, la verdad. Ay, Jesús. Por favor, que haya pegado bien. Miren, mi dragoncito. Coloqué este en fuera de cámara, obviamente. Y me parece que se ven muy bien los dos juntos. Ahí están. Y bueno, amores, ya para terminar vamos a utilizar como unos accesorios. Me voy a colocar otros aretes como más apropiados para el look. Y me voy a poner un collar y algunos anillitos. eso pues ese fue todo por hoy. Miren, les voy a mostrar. Aquí me puse unos anillitos muy sencillitos, bonitos. Me puse estos areticos. Eh, todo lo que ven aquí es de Shane. Este me lo intenté poner, pero siento que si lo dejo ver muy así, mi, mi oreja eh, está sufriendo un poco ahí. Porque mis orejas son muy grandes, entonces este siento que ahí se ve bien. No necesito mostrarlo mucho, pero siento que está un poquito pequeñito, pero ahí quedó perfecto. Y este es un collar triple, pero... Eh, Simplemente utilicé este y listo. La verdad me gustó muchísimo porque fue algo muy diferente a lo que normalmente hago. Y obviamente les voy a dejar toda la información de los clipsitos, de las joyas, del maquillaje, absolutamente todo lo que utilicé el día de hoy para hacer esta transformación. Se los voy a dejar con los links aquí abajo en la descripción del video. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, opiniones, no olviden dejarlas aquí abajito en los comentarios porque a mí me encanta, me encanta, me encanta leerlos y me encanta escuchar qué opiniones tienen sobre mis videos y cómo puedo mejorar y qué les gustaría ver, mejor dicho, absolutamente todo. Eh, por ahora los voy a dejar. Voy a irme a tomar algunas foticos que obviamente la pueden ver en mi página, en Instagram y en Facebook. Por ahí la van a poder ver, van a poder ver el outfit completo de esta transformación como ABG les agradezco muchísimo por haber estado conmigo en este video en el día de hoy, espero que les haya gustado un montón, si hacen la transformación me encantaría verlas y por ahora nos vemos en el próximo videito chao